Seguramente usted recuerda que en una anterior oportunidad hemos estado informando acerca del tratamiento o la industrialización de la basura, cómo evitar que continúen generándose desechos que a la larga también llegan a causar cierta contaminación y llegan a afectar el medio ambiente. Pues para ello quiero presentar y estaremos conociendo paso a paso, no solamente cuál es el proceso de reciclaje, sino... ¿Cómo se va formando? ¿En qué lo podemos reutilizar? Y finalmente, ¿qué se hace con esta cantidad de productos? ¿Se queda? ¿Se exporta? Pues a continuación lo estaremos conociendo junto a Aldo Vargas, director administrativo de la Empresa Ecológica y Servicios Integrales. ¿Cómo está? Hola, buenas, buenas tardes, tardes. ¿Qué tal? ¿Mm? Mucho gusto, Lorena, de nuevo. Muchas gracias por recibirnos. También quiero presentar a John Jung-Hurt, director de Tecnología Industrial, que nos está acompañando en esta ocasión y también pertenece a la Empresa de Ecología y Servicios Integrales Bolivia. ¿Cómo están, bueno. Muchas, muchas un gracias. gusto, estamos a mitad de semana Después de un largo eh, feriado Hemos tenido que también se ha generado Cierta cantidad de desechos De residuos, los cuales también eh, Son recolectados para poder Finalmente tener los productos Que tenemos ahora aquí Que vamos a estar conociendo cuáles son estos pasos ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muchas gracias Gracias de nuevo por tenernos Hemos traído algunas muestras de cómo Está haciendo realmente El procesamiento de los materiales Exacto. de desecho si me permites, aquí tenemos una botella PET, ¿sí? que se han usado mucho estos carnavales, ya sea eh, en forma de agua, en forma de otros líquidos. ¿Y qué hacen con esto? Esto lo tiran a la basura, sí. ¿no es cierto? No tenemos el hábito de separar la basura, simplemente todo lo echan al, al bote de la basura. Entonces, ¿qué hace nuestra empresa de Recolecta toda la basura, ya sea botellas PET, residuos sólidos, residuos uh, biológicos... Y lo, lo manda por una banda. Esa banda va a jalar esta botella PET y la va, a empezar, va a empezar su propio proceso. Solamente vamos a hablar de un proceso ahora, el proceso de la botella PET. ¿Qué pasa con esta botella? Esta botella se la pica. ¿Ya? Aquí tenemos la botella ya picada. Ya. Esta botella picada... Luego, se vuelven estos productos, tenemos este producto que es fibra, ¿ya? esta fibra, cada fibra tiene el grosor de un cabello y es hueco por dentro, es decir, si lo llevamos a un microscopio, esto se estira, se estira y no se rompe, ¿por qué? Porque es hueco por dentro. ¿Verdad? ¿Ya? Cierto. Entonces, tenemos estas dos calidades, esta es de una botella blanca como esta de acá y esta es de una botella verde. Exacto, que vendrían a ser estos pedacitos verdes. Exactamente. Verders, ¿Cierto? Ya. Estos, ¿de qué sirven? Sirven de relleno de los edredones, del relleno de las chamarras. peluches. Ah, esto es lo que tenemos en, ah, Exactamente. ¿en nuestros cedredones y demás. Exacto. Exactamente. Hay ya. de pluma, hay de otras cosas, pero esto es de poliestireno. Estos rellenos son totalmente ecológicos. ¿Qué se hace además? Aquí tenemos una calamina. ¿Que también es de esto? Es de esto. ¿De este? De, pet. Ya. de pet. Aquí está la calamina, ¿Ya? que es totalmente anti v tiene una duración de 50 años. ¿Y esto? Esto también. Es? Estas, estas sogas son hechas de la misma fibra. ¿De esta? Exactamente. ¿Y ¿Ya? esto cuánto tiempo? Son no súper nos... resistentes. Sí, esto, esto lo pueden usar inclusive para amarrar barcos. Yeah. Sí, es lo que alguna vez hemos visto en, en el lago, por ejemplo, ¿no? Exacto. Yeah. Algo sí. muy importante. Eh, nosotros, Esimar, conocemos las condiciones en que nuestra sociedad en La Paz y en Bolivia bota la basura. Es muy difícil llegar a hacer comprender y entender a una familia boliviana el separar la basura. Por lo tanto, la tecnología que nosotros traemos como Esimar Automatiza la separación. No es necesario eh, que, que la basura estemos... llegue separada desde el hogar hasta la planta de, de, de tratamiento. ¿Se hace directamente ahí? Hemos, hemos encontrado un método, es una de las pocas empresas que tiene un método de, de, de selección de la basura por peso específico, de manera automatizada. Ya. Tenemos la capacidad de poder implementar plantas de selección de 100 toneladas hora. Ahora, la anterior vez, en la anterior eh, entrevista que hemos tenido, hemos conocido un poco ¿no? cuál es el procedimiento, la manera de reciclar para que se pueda reutilizar. Ahora estamos conociendo cuáles son los pasos de esto a esto que vendría a ser el producto final, o a este, o a este, o esto. incluso a esto. Estos ¿Esto son qué shingles, es? estos son para los techos de las casas. Ah, sí. Antes eran cerámicas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, bueno, estos son de poliestireno. Son mucho más livianos, mucho más resistentes. Resistentes. Y se usa para la construcción. Y una vez que ya se tiene todo esto eh, y que se convierte en estos productos, ¿qué se hace con los restantes? ¿Se lo llega a exportar? ¿Sale del país? ¿O cuál? Porque este es uno de los pasos de lo que tenemos en la cantidad de, de, de productos para poder reciclar y uh -huh. reutilizar. Bueno, la, la idea inicial como empresa es poder darle un valor agregado aquí dentro de Bolivia. Yeah. Es decir, en vez de exportarlo el PET que se puede, que tiene un muy buen precio en el mercado, ¿no? en vez de exportarlo, eh, reciclarlo, volverlo tejas, volverlo sogas, volverlo edredones, es decir, darle un valor agregado. Nosotros como ESIMAR tenemos más de 10.000 subproductos que ya... Se han producido en las diferentes plantas que tiene Cimar a nivel internacional. ¿no? Yeah. Depende mucho del tipo de basuras, es decir, la calidad de basura, se podría decir. El Estado. Para poder definir qué industria se pondría eh, en Bolivia. Es decir, dependiendo de la basura que genera La Paz, que es muy diferente a la basura que se genera en Santa Cruz en un clima tropical. Claro. Ahora, por ejemplo, para llegar a este producto, y que sea de este tamaño que estamos... Viendo en este momento, ¿cuánto se necesitaría de este tipo de material para llegar a esto? ¿Cuántas botellas se necesitan? A ver, eh, al igual que cualquier tipo de, de, de teja de, de, de, de, de, de plástico, ¿no? Depende mucho de, del grosor, de, del peso, de la calidad que quiera el cliente, ¿no? Eh, en este caso, digamos, manejamos de, de 75, de 120 gramos y variaría la cantidad de botellas. Aquí, aquí lo importante es que en función a su peso, la teja también cuesta más. Más botellas entran, más, mayor costo tiene claro. la teja para producir. No se tiene un cálculo específico en sí, porque varía. O sea, hay, esta botella blanca, por ejemplo, ¿no? tiene un mayor costo que una botella plástica ya de color porque probablemente esa botella plástica de color ya ha sido reutilizada, ya viene de, una, de, un, de un proceso de reciclaje anterior. Uh -huh. Por lo tanto, el costo, digamos, de, de ese pet... Disminuye. Disminuye. Estas llegan a costar más. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora en todo esto? ¿En que esta botella se ha convertido en esto, en esto, en esto? ¿Cuánto tiempo se llega a demorar? ¿Es rápido el proceso? La idea como esimar... ...es como somos una empresa netamente ecológica, uh -huh. ecológicamente al 100%, es que toda la basura que llega en el día se procesa en el día. El tamaño de la planta de, de, de, de reciclaje está en función a la cantidad de basura. La idea de nosotros o la política de nosotros como CIMAR es que al finalizar la tarde... No haya ya un nada. gramo de basura dentro de la planta. Todo ya está empacado o todo ya haya salido para su comercialización o su transformación. Sí, para ir más al punto de, de, tu, de tu pregunta, esto entra hoy día. Y sale hoy. Y, y se convierte en esto. Esto al final del día. En el día se procesa. Obviamente esto se va a ir acumulando. ¿Trabajan con alguna institución, empresas, personas, tal vez independientes que puedan colaborar también con este sistema de reciclaje de botellas que se han trasladado hasta la planta? Por ahora eh, todavía no tenemos no tenemos, en, no, no tenemos digamos, un convenio o un acuerdo con alguna institución, pero sí nuestra política como empresa es absorber, el, el, el, le pongo un ejemplo, si se diera el caso de que nos hiciéramos cargo de la basura de La Paz, de la ciudad de La Paz, nosotros como empresa absorberíamos a todas aquellas personas que en el relleno actual o en el botadero actual se encuentran reciclando. Una de las prioridades que se tiene como ESIMAR es velar por la sociedad, por, en su conjunto, por los trabajadores que ya eh, se encuentran eh, Siendo parte, digamos, a este proceso de la basura, no claro. eh, prácticamente eh, aparte de absorber a aquellas personas que ya se encuentran haciendo de alguna manera cierto reciclaje, porque hay gente que recoge botellas, vende, recoge fierros, sí. vende, absorberíamos dentro de la planta a esa gente y además eh, los capacitaríamos y los certificaríamos como, como empresa ya para finalizar, ¿van a realizar algún tipo de actividad para poder socializar el trabajo que vienen realizando para que la población también tenga el conocimiento y pueda colaborar con este proceso de reciclar y reutilizar? Bueno, eh, estamos en, empezando con, con convenios, con los yungas de La Paz, con el municipio también de Achocaya, están por cerrarse esos convenios. Una vez se cierren esos convenios, nos da la luz verde para comenzar con el proceso de socialización. Prácticamente el éxito de una planta de tratamiento, en un 50%, podríamos decir, es la socialización que el emprendimiento tenga con su entorno, con el, con el entorno que, eh, que se tiene. Por ahora todavía eh, no tenemos un, un proyecto consolidado, uh -huh. pero sí es parte del proceso de la implementación de una planta. Pero ya se empezó y, y se está, les está yendo bien. Sí, En cuanto nosotros tengamos ya el proyecto consolidado, nos vamos a aproximar, vamos a solicitar que otra vez nos des un poco de tu espacio para ya empezar a hacer el programa de socialización uh -huh. de cómo se va, cómo va a funcionar el tema de la basura. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Les agradezco sobre todo por traernos estas muestras, por explicarnos cuáles son estos pasos y de este producto que llegamos a estos productos finales que tenemos aquí, eh, como muestra ahora en Mesa, en Lado Verde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues A ti muchas gracias por recibirnos nuevamente y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias. Era hasta una próxima. Pausa ya volvemos.